Error matemático, parte 11. La eterna confusión entre área y perímetro, sobre todo cuando trabajamos con cuadrados. No, que el área del cuadrado es 64 metros cuadrados, entonces el lado es dividir entre 4 porque tiene 4 lados iguales y no es así. 64 metros cuadrados viene de haber multiplicado las dimensiones, entonces ¿qué número se multiplicó por sí mismo que diera 64? Piensa en un tablero de ajedrez. Si yo coloco allí un tablero de ajedrez, mira que al final realmente tenemos 8 cuadritos por cada lado. Tenemos 8 metros por lado. Por eso no sería 16, sino 8 metros porque es 8 por 8 el que da 64. Y en ese caso, básicamente, cuando queremos el perímetro, es la suma del borde de la figura. Entonces el perímetro efectivamente es 8 por lado. Por 4 tendríamos que son 32 y mira que el perímetro son metros lineales. Entonces, área es superficie, perímetro es el borde. Espero que haya quedado muy claro. Te invitamos a visitar EpsilonAcademy.com para que conozcas y disfrutes el servicio Epsilon Plus.